Desde Cermi Madrid queremos primero agradecer a Autismo Madrid el dejarnos este espacio. Esta mañana en la primera ponencia ha estado Francisco Valdivia eh, como miembro del comité ejecutivo. Ahora estoy yo. Es dejar un espacio al resto de discapacidad, dejar un espacio a la discapacidad. Eh, Cermi Madrid, para aquellos que no y aquellas que no lo conozcáis, es la entidad que integra a. Eh, las distintas federaciones de distintas discapacidades, en este caso en la, en la comunidad, en la comunidad de Madrid, en, entre ellas está Autismo, Autismo Madrid. Desde CERMI Madrid, no me quiero extender mucho, Desde Cervi Madrid, queremos felicitar a Autismo Madrid por estas jornadas y por otras muchas que desarrollan. Llevan ya seis años, es todo un logro desarrollar durante seis años poder ir, ir, ir más allá de, de la temática de, de sanidad, que es muy amplia. Pero es todo, es, los que estamos en este, trabajamos en este ámbito de discapacidad sabemos que es un logro seis años seguidos tener unas, unas jornadas con tanto éxito. Vamos eh, del, el, del, el Salón de Actos de la Maternidad, donde anteriormente se hacía, a lo, que, a lo que este año a lo que este año tenéis es todo, es todo un logro. Eh, todo lo que se ha trabajado y todo lo que se ha logrado estos últimos años en el caso de la, del autismo, en el ámbito sanitario, que es el que hoy nos ocupa, es un ejemplo a seguir para muchas discapacidades, para muchas otras, eh, sobre todo para muchas enfermedades raras y poco frecuentes que tienen tantísimas dificultades en este, en este ámbito. Hay que creer en las personas con discapacidad y solamente quería reforzar la idea de que si se trabaja conjuntamente con las entidades que trabajamos día a día con las personas con discapacidad, las que son expertas en discapacidad, se llegarán a objetivos muy positivos para todas, para todas las personas. Y ya, sin más, únicamente presentar a Carmen. Carmen Muela, bueno, la conocéis muchos de vosotros, es una pedagoga experta en, en discapacidad, en autismo, con más de 30 años de trabajando por y para. Para las personas con autismo es directora técnica de la Asociación Nuevo Horizonte, coordinadora de la Comisión de Sanidad de Autismo Madrid y una parte esencial de la Comisión de Sanidad de Cermi de Ser Mi Madrid, que como representando a, a la Federación Autismo Madrid. Carmen. Muchas gracias María Jesús por esa amable presentación. Vale. Eh, yo también voy a recalcar lo del sexto año, la séptima, la sexta jornada. Porque quiero recordar a todo el mundo que así celebramos el sexto cumpleaños de nuestro ¿Eh? ah, más para mí. El, el sexto cumpleaños de nuestro buque Insignia que es el programa Amitea eso fue un, un hito en, en la atención médica de las personas con con autismo y, y, y seguimos eh, muy satisfechos con, la, con el funcionamiento y, y creo que, además, es un ejemplo de buenas prácticas a nivel internacional. Hoy, hoy el propio director general de Atención al Paciente hizo una referencia a este tema eh, eh, fuera ya de España, que, que ya se habla de, del tema. Eh, bueno. Precisamente por eso eh, tengo que, que reforzar que fue la Federación Autismo Madrid la promotora de esta comisión de sanidad, pero lo que tuvo muy claro desde el principio que eran beneficios las personas con autismo y sus familias y había que, que aunar todas las asociaciones de la comunidad de, de Madrid, pertenecieran o no a la Federación Autismo Madrid. Eh, se empezó con cuatro, cinco componentes y la realidad es que ahora son diez, diez asociaciones las, las que están en esta comisión y, y cualquier persona que quiera hacernos llegar, cualquier preocupación, eh, y por eso hacemos estas jornadas para, para recoger cuál es la problemática y sigue siendo en el, en el tema del autismo en la, en la Comunidad de Madrid. Esto me lo estoy pasando un poco rápido, pero sí que eh, por felicitar a todos mis compañeros desde, desde aquí, porque yo estoy aquí en nombre de, de ellos, pero este trabajo se, se hace por el, por el empuje de, de todos y cada uno de ellos y por las asociaciones a las que representan. El punto de partida pues, nos lo pone muy fácil porque son las necesidades, partimos de las necesidades de las personas. Eh, y, y también la estrategia que, que consideramos fundamental es ir de la, de la mano con la Dirección General de Atención al, al Paciente. ¿no? Entonces, para centrarnos más en los retos que tenemos, que tenemos en este momento, pero que a lo largo del día de hoy se, ya han salido sobre la mesa… En la Comunidad de Madrid todavía hay que mejorar la detección precoz de los TEAS y el acceso a un, a un diagnóstico especializado. Antes le decía yo al doctor Posada que son, que son no, eh, los de Castilla y León son privilegiados en este punto, ¿no? porque a nosotros todavía no, no tenemos unos protocolos eh, claros y, y entre de las preguntas del público salió que todavía en pediatría no, no se usan eh, herramientas e instrumentos específicos. No, no voy a entrar a eh, ahora eh, a, a explicar y establecer qué instrumentos, porque tampoco es mi, nuestro papel, pero si sí vemos esa necesidad que eh, en la atención del, del niño sano, se ponga ya de, de una vez mm, fija y sistemática, que hayan los instrumentos que existen actualmente en, en el mercado, como un screening y cribado de, mm, del niño con problemas. ¿no? Eso mejoraría el diagnóstico especializado, eh, y aquí sí que tenemos muy claro que el, el autismo, como sabéis, es un trastorno muy complejo, sobre todo muy global, no se puede analizar desde un ámbito solamente eh, y, el, y para empezar el diagnóstico tiene que ser de esa manera, un diagnóstico multidisciplinar. Eh, reivindicamos y, y luchamos por crear en la red pública una unidad específica de diagnóstico precoz, un diagnóstico eh, diferencial, donde se puedan eh, unificar pues, eh, todas las consejerías, ¿no? la educación, eh, los servicios sociales, la parte sanitaria eh, eh, y conseguir que entre todos se pueda hacer ese, ese diagnóstico multidisciplinar. Eh, ahí una base fundamental es la formación y capacitación de los profesionales. No, no es fácil detectar el autismo y mucho más difícil eh, eh, hacer un diagnóstico especializado en, en casos a veces muy, muy complicados. Entonces, eh, eh, se necesita una, una formación. Nosotros, desde la federación, pues estamos llegando a todos los, los pediatras y a los médicos de atención primaria… Eh, llevamos ya 21 cursos para explicarles precisamente este acercamiento, pero aún así creemos que a, a nivel de, de lo que es la, la, la formación oficial... Eh, debería incluirse en los planes de, de estudio a los psiquiatras y pediatras formación en, en diagnóstico de, de autismo. Eh, la necesidad de los protocolos de derivación, pues nos pasa lo mismo una vez que empiezan, que tiene la sospecha, no hay un itinerario claro tampoco de, de poder coordinar de manera interdisciplinar esa problemática que ha planteado ese niño. ¿no? Y, y bueno, el otro punto, o sea, que uno es el, el diagnóstico y la detección precoz. Y el otro punto fundamental es mejorar la, la atención médica, que cada vez mmm, vemos que es más necesario también mmm, trabajarla de una manera global. Tanto la mental como la, como la física. Estamos reivindicando eh, la ampliación del programa de, de AMITEA del Gregorio Marañón a, una, a otra zona de la Comunidad de Madrid. El Gregorio Marañón, ya, ya nos han dado los datos esta mañana, está saturadísimo. Si no cuidamos esto, la buena práctica que se inició corre, corre riesgo de, de que pierda lo fundamental que es pues una recepción inmediata, eh, el poderle acompañar bien, el, el, el utilizar sistemas alternativos de comunicación, eh, una buena gestión de casos, to, todo esto mmm, ya eh, es, en, verdaderamente les desborda, les desborda. Entonces hay una necesidad importante de crear otra, otro amitea en coordinación con el que hay. Pensamos que en la zona sur de Madrid por, por geográficamente atender a muchas familias que hay en esa zona. ¿no? Eh, después también la federación trabaja en lo que el día de hoy nos, nos ha puesto de objetivo, ¿no? avanzar en el conocimiento de los TEAS. En esta parte genética, yo de verdad desde, desde mi labor de coordinadora tengo que, que motivar a las familias para, para que participen en, en, en la iniciativa que hoy se os ha comentado del, del propio programa MITEA de, de, de recogida de, de muestras. Esto nos va a abrir eh, eh, posibilidades de, de conocer eh, más sobre la etiología del autismo. Entonces, es simplemente una analítica y da mucha mucha veracidad y, y, y puede ayudar a avanzar en este tema. Además, hasta se puede organizar en los propios centros. La experiencia de, de mi centro Nuevo Horizonte eh, fue que se pusieron a nuestra disposición, vinieron una mañana y pudieron hacer una analítica de, de sangre a, a todos los chicos con sus profesores y sus acompañantes de referencia y con todas las familias que acudieron al centro. Y en, en, una, en una mañana pues eh, pudieron llevarse un número de muestras que pensamos que es importante. Eh, luego, bueno, tam también eh, eh, fomentamos mm, el, el que se puedan hacer eh, programas de prevención de, de las saludes, de que son los niños pequeñitos, con, con todo el tema de programas de desensibilización, de, de que puedan identificar el, el, el dolor, eh, ya en los hábitos de, de, de nutrición, en los hábitos de actividad física, porque… Eh, hay que prevenir, hay que prevenir muchos estados de salud. Las personas con autismo eh, están envejeciendo mmm, con una temporalidad mmm, pues, prematura. Eh, y esto es una realidad ya. No, ya me, me ha encantado escuchar al doctor Manuel Posada que en esa estrategia que se va a hacer del autismo ya se ha metido las personas ancianas con autismo. O sea, que, que nos tenemos que concienciar. Entonces, eh, todo lo que sea prevención pues mejorará el, el, el proceso evolutivo. Física y mental, porque la comorbilidad es algo que, que va en aumento. Y, y luego, bueno, pues el, el, el punto 5 que me pasaba al 6, eh, ya también hemos visto que está que está en marcha, con lo cual hoy salimos muy esperanzados de este proyecto europeo y nos ponemos, como hemos dicho antes, a su, a su disposición. Pues muchísimas gracias y si alguno tiene alguna necesidad que, que no la hayamos reflejado que o que tengamos que, pues que luchar por ella, pues que nos la transmitáis. ¿eh? Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Tienes una pregunta, Carmen. Te la voy a intentar leer. A ver, eh, si tengo que ir a un especialista como oculista para mi niño con TEA, y quiero mantener mi pediatra y psiquiatra de referencia porque no, y no puedo aprovechar a mi TEA solo para el especialista oculista. Bueno, ¿Por qué tengo que cambiar, que abandonar mi centro de salud de mi barrio? No, no, no, para nada. Se puede eh, compaginar perfectamente mm, esa situación. Y, y tengo casos reales en mi centro. Eh, el programa MITEA está a nuestro servicio. Lo voy a decir así de mal, pero para que se entienda. O sea, que eh, tú puedes ir al programa Amitea y puedes mantener pues, tu, tu psiquiatra, tu oculista de referencia… Eh, tu especialista de referencia no te obliga a nada, no te obliga a nada, simplemente que sepas que tienes allí eh, pues un, un, una facilitación de lo que es la, la atención con, con una serie de, de mecanismos que, que se adaptan más a la persona con autismo, pero no te obliga a nada. O sea que eh, muchos chicos de mi de mi centro para poderme explicar bien siguen con el psiquiatra que, que nosotros tenemos de seguimiento de toda la vida y, y van una vez al año para también informar al propio psiquiatra al programa MITEA... ...y nos coordinamos perfectamente el programa... hoy, oh, perdón, el psiquiatra de la MITEA... ...y el psiquiatra de nuestro centro... ...y entonces hemos ganado, no, mejorado... ...porque porque hay mucha fluidez y mucha información... ...y se puede enriquecer una cosa con la otra... ...yo no sé si he respondido, sí... Sí, vale. hay otra pregunta más... Otra pregunta desde Andalucía... ...¿crees portable el modelo a MITEA... ...a otros hospitales de otras comunidades?... ¿Estarían dispuestos a realizarlo? Bueno, lo de la primera pregunta, sí, sí y sí. ¿Eh? Y además nos ponemos a disposición de quien lo necesite para, para orientarle, tanto como asociaciones y federaciones, como lo, me consta, se me han ido todos los de la ah, vale que ellos también como profesionales han hecho gestiones en este, en este sentido, o sea, que, que han ido a otras comunidades y han trasladado todos sus conocimientos y todo, todo el mecanismo. Eh, la segunda pregunta, buf, y con comunidades por medio, yo no y en este momento no, no tengo respuesta. ¿eh? Pero bueno, si me entero ya… ¿eh?